¿Qué tal a todos? Bienvenidos a tu clase de español. Hoy continuamos con estos ejercicios muy prácticos acerca de la conjugación del tiempo condicional. Hoy te traigo 12 verbos terminados en ar y este es nuestro video número 9. Así que empezamos con el verbo pescar, to fish. Yo pescaría... Tú pescarías, él, ella, usted pescaría, nosotros, nosotras pescaríamos, vosotros, vosotras pescaríais, ellos, ellas, ustedes pescarían. Como ejemplo, te traigo, ellos pescarían todos los fines de semana. Ellos pescarían todos los fines de semana. Vamos con el siguiente verbo, es practicar, to practice. Yo practicaría. Tú practicarías, él, ella, usted practicaría, nosotros, nosotras practicaríamos, vosotros, vosotras practicaríais, ellos, ellas, ustedes practicarían. Como ejemplo, ustedes practicarían su deporte favorito. Ustedes practicarían su deporte favorito. Muy bien, continuamos con preguntar, to ask. Yo preguntaría... Tú preguntarías, él, ella, usted preguntaría, nosotros, nosotras preguntaríamos, vosotros, vosotras preguntaríais, ellos, ellas, ustedes preguntarían. Yo le preguntaría muchas cosas a mi mamá acerca de su infancia. Yo le preguntaría muchas cosas a mi mamá acerca de su infancia. Bien. El verbo preparar, to prepare, yo prepararía, tú prepararías, él, ella, usted prepararía, nosotros, nosotras prepararíamos, vosotros, vosotras prepararíais, ellos, ellas, ustedes prepararían. Tú prepararías una paella deliciosa, tú prepararías una paella deliciosa. Presentar, que puede ser to introduce or to present. Yo presentaría, tú presentarías, él, ella, usted presentaría, nosotros, nosotras presentaríamos, vosotros, vosotras presentaríais, ellos, ellas, ustedes presentarían. Él presentaría a sus nuevos compañeros de trabajo. Él presentaría a sus nuevos compañeros de trabajo. Seguimos con el verbo pronunciar, to pronounce. Yo pronunciaría, tú pronunciarías. Y me, siempre me gusta hacer énfasis en la, en la IA, IA. Ahí eh, están en las vocales separadas. Digo, él, ella, usted pronunciaría. Nosotros, nosotras, pronunciaríamos. Vosotros, vosotras, pronunciaríais. Ellos, ellas, ustedes pronunciarían bien ella pronunciaría muy bien las palabras en inglés ella pronunciaría muy bien las palabras en inglés ok tengo ahora el verbo quitar to remove yo quitaría tú quitarías él ella usted quitaría nosotros nosotras quitaríamos vosotros vosotras quitaríais ellos ellas ustedes quitarían yo no quitaría la tapa del tarro de basura porque huele muy mal yo no quitaría la tapa del tarro de basura porque huele muy mal bien tenemos el verbo regresar to return yo regresaría tú regresarías, él, ella, usted regresaría, nosotros, nosotras regresaríamos, vosotros, vosotras regresaríais, ellos, ellas, ustedes regresarían. Ejemplo, nosotros regresaríamos del viaje en una semana. Nosotros regresaríamos del viaje en una semana. Bien, tengo el verbo repasar, to review, yo repasaría, tú repasarías, él, ella, usted repasaría, nosotros, nosotras repasaríamos, vosotros, vosotras repasaríais, ellos, ellas, ustedes repasarían. El ejemplo, nosotras repasaríamos todo para los exámenes finales. Nosotras repasaríamos todo para los exámenes finales. El verbo respirar, to breathe yo respiraría tú respirarías él, ella, usted respiraría nosotros, nosotras respiraríamos vosotros, vosotras respiraríais ellos, ellas ustedes respirarían bien, el chico respiraría mucho mejor en el parque el chico respiraría mucho mejor en el parque bien tengo el verbo rezar, to pray, yo rezaría, tú rezarías, él, ella, usted rezaría, nosotros, nosotras rezaríamos, vosotros, vosotras rezaríais, ellos, ellas, ustedes rezarían, ellos rezarían todos los días, ellos rezarían todos los días. Bien, continuamos con el verbo sacar to take out esos verbos pueden tener otros significados. por ejemplo yo puedo decir también sacar como to get yo eh, saqué buenas notas en pasado o yo saco buenas notas like I get good grades pero bueno en este caso lo vamos a, a tener como to take out yo sacaría tú sacarías él, ella, usted sacaría, nosotros, nosotras sacaríamos, vosotros, vosotras sacaríais, ellos, ellas, ustedes sacarían. Ellos sacarían la basura los miércoles y los sábados. Ellos sacarían la basura los miércoles y los sábados. Bueno, estos son los 12 verbos del día de hoy. Eh, y recuerda, por favor, suscríbete que es totalmente gratis a... a a este canal comenta y comparte por favor también me de esa forma me ayudarías estaría muy agradecido porque me ayudarías a crecer en audiencia envíame tus comentarios tus dudas tus inquietudes Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado y recuerda activar la campanita de notificaciones de esa manera cada vez que yo subo un video, te va a llegar una alerta de que hay una nueva clase por tomar Recuerda mi nombre es Raúl joven León, mi correo rjoven66 gmail.com Me encantaría escuchar de ti, eh, mándame tus comentarios, bien sea a mi correo o aquí abajo en la caja de descripciones en, en, en nuestro canal. Bueno, estoy para servirte y recuerda que esta es la clase eh, número 9 dedicada al condicional de los verbos regulares terminados en AR. Yo espero verte en la próxima clase, espero que me acompañes y nos vemos pronto amigos, hasta luego